¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un demás al canal Bienvenidos a Clash of Cars Chicos, chicos, chicos Ya tenemos la ubicación del nuevo coche oculto Os lo voy a decir en este vídeo Es muy sencillito Ahora os voy a explicar yo Dos cosillas Y listo Venga, vamos al lío Quiero 5 likes por persona Primera cosa chicos Estoy viendo por ahí vídeos de que hay que pisar piedras Que no sé qué, no sé cuánto Vale chicos, lo único que tenéis que hacer Es ir primero no sé si habrá orden o no. Vosotros si queréis, por si acaso lo hacéis en el mismo orden que yo. He ido primeramente a esta parte. Me he quedado dentro de la niebla. Nada. Unos segundos. Vosotros estéis el tiempo que haga falta. Hasta que aparezca el espectro. Como lo queréis llamar. Lo que sea. Lo iremos a esta segunda ubicación. A la que doy yo. Esperaremos otra vez. Para que salga el espectro. La clave que es que, claro, lo he dicho antes mucha gente se piensa que pisar las piedras es de no chicos, yo me he quedado en la niebla quedándome dentro de la niebla sin moverme, en cuestión de segundos me han aparecido todos los espectros parcas, como los queréis llamar vamos a la puerta a la verja que da ahí enfrente de la mansión esperamos un poquito más hasta que a, a, a, aparezca este espectro y luego ya la cuarta y última ubicación, que es bueno quedarnos enfrente del árbol y por último bueno nos acercamos al centro del mapa donde hay una zona ahí sí que hay piedras que vale debemos de ir haciendo círculos o quedándonos dentro básicamente yo por si acaso he estado dando unas vueltecitas pisando todas las piedras hasta que se me ha iluminado y bueno me he metido para adentro como habéis visto y ya me ha salido este nuevo coche oculto con forma de calabaza. Estamos en Halloween, chicos. Felicitaros, ya que estoy en Halloween. Este es mi regalo. Os traigo aquí este coche oculto con forma de calabaza. Este bosque encantado, la verdad. Que está muy guay. Crash of Cars lo ha hecho muy bien. Y nada más, chicos. Como siempre, un like. Un like, chicos. Nuevo coche oculto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, ¿eh? Suscríbete.